¡Bora paia, chare de hena! ¡Bora! Visita de hena, hoy da a usted, o de los, de la, de contra, a mi Una oportunidad para una vida mejor, porque hoy, esta oportunidad pasa con la comunicación. Por hoy, paia, estas de hena, xenofobiaren, etxanxismoaren, etxanxismoaren, eucanerina y duvarasía. Nos hemos demostrado, que gracias a nuestra autonomía, y a la económica somos un sindicato de contramoneda científico arroz exactamente arroz de En Euskal Herria, inmigrantes, locales, todas somos clase trabajadora. La paz,